Un tuit publicado por la Embajada de Ucrania desató polémica al considerarse una ofensa racista contra los mexicanos. El tuit respondió a un usuario que cuestionó la versión de los hechos que promueve este país europeo sobre el conflicto bélico que sostiene con Rusia te pagan en rublos o en tamales, fue parte del mensaje que posteriormente fue borrado por la embajada. El mexicano acusó que el gobierno de Ucrania está promoviendo noticias falsas. Luego de una discusión de varios tweets la embajada ucraniana en el país mexicano respondió al usuario con este mensaje que fue tachado de xenófobo, y aunque la cuenta pidió disculpas, fueron muchos usuarios los que tomaron capturas de pantalla. Por otro lado, el tuit llegó a la conferencia del presidente López Obrador y este en tono irónico respondió Respondió, hay que enviarles una guajolota. Está como para enviarle una guajolota. <ríe>